Este video es para todas las personas que se encuentran aún viviendo con sus papás y que quieren salirse de su casa y empezar a vivir de forma independiente. Es hora de que dejes de vivir con papi y con mami. Así que por eso he hecho este video, para que tú puedas vivir en tu propio departamento sin pagar absolutamente nada. Para que vivas de renta gratis el tiempo que tú Quietas. Pon atención y antes de empezar, no olvides suscribirte aquí arriba, darle like y dejarme en los comentarios cualquier duda, sugerencia o pregunta que tengas. Y empecemos. Paso número uno: Elige la ciudad en donde te gustaría vivir. De preferencia, elige una ciudad que sea turística o que tú sepas que hay muchos estudiantes o universidades uh, en esa ciudad. Paso número 2. Busca en Google clasificados o anuncios de departamentos que estén disponibles en renta en las zonas más céntricas o más turistas o más populares de esa ciudad. De preferencia busca departamentos que tengan más de una recámara, es decir, una recámara va a ser para ti, pero busca uh, propiedades con dos o tres recámaras. Paso número 3. Contacta al propietario y pide querer ver la propiedad cuanto antes. Elige una propiedad que esté en buen estado y que de preferencia esté amueblada y en buena condición. Es decir, elige una propiedad que se vea bonita y que atraiga a cualquier persona a querer estar ahí paso número 4 toma fotografías de la propiedad especialmente de aquellas habitaciones extras que no vas a usar y también puedes descargar las fotografías de el listado que encontraste en internet si es que las fotografías se ven bien y lucen bien paso número 5 Firma el contrato y múdate a tu departamento en cuanto antes. Paga la primera renta y paga el depósito. Si haces las cosas bien, si haces los siguientes pasos correctamente, no vas a tener que pagar ningún otro mes y es muy probable que recuperes el dinero de tu primer mes. Paso número 6. Visita este link y regístrate gratis. Paso número 7. Crea un listado, crea un anuncio en este sitio que te registraste en donde pongas y las fotografías de las otras habitaciones extra. Es decir, vas a crear un listado para cada una de las habitaciones. Este sitio permitirá, te permitirá recibir reservaciones de turistas que desean quedarse en tu departamento, en tu recámara, como si fueran huéspedes. Paso número 8. Visita este link y regístrate también gratis. Paso número 9. Crea también un anuncio para cada una de las habitaciones extras que tienes en tu departamento. Paso número 10. Empieza a recibir y a aceptar reservaciones de turistas que desean visitar tu ciudad y buscan un lugar para dormir. Pon un precio estable que no sea muy caro, que no tampoco sea muy barato, pero que te permita sacar el costo de tu renta cada mes. Es decir, divide lo que pagas de renta al mes entre 30 días. Si pagas mil dólares entre 30 eso serán 33 dólares al día. Ese debe ser el precio mínimo al que vas a poner por cada habitación en la, en, por, por cada noche. De modo que si tienes una reservación, el precio que puedes pedir por esa reservación, por tu habitación, puede ser entre 33 dólares y más. De este modo sacarás no solamente el costo de tu renta, sino que además puedes sacar una ganancia extra. Paso número 11. Administra perfectamente los dos sitios web para que los calendarios estén actualizados y para que no recibas, no recibas uh, reservaciones de más que no están disponibles porque quizá en el otro sitio ya lo reservaron primero. Entonces, sincroniza tus calendarios para que... Puedas administrarte perfectamente bien y sepas cuándo los huéspedes llegan. Paso número 12. Simplemente da un buen servicio. Recibe a tus huéspedes como, cual, como si fueran tus amigos, como si fueran tu familia. Dales la habitación, dales eh, los servicios que puedas darle. Deje, deja que usen la cocina, que usen la sala, que usen las otras áreas comunes. Y simple y sencillamente recibirlos como si fueran amigos. Paso número 13, da de alta tu cuenta de Paypal o tu cuenta bancaria en los sitios web para que te puedan pagar sin ningún problema. Y el siguiente y último paso es, relájate y puedes vivir tranquilamente en este departamento tanto como tú quieras. Si te preocupan los permisos, no debes, no debes de preocuparte porque no estás rentando la propiedad completa, es decir... Eh, existe una gran diferencia entre rentar un departamento y subrentarlo a alguien más que rentar el departamento, vivir en él y recibir personas, recibir eh, huéspedes que cualquier persona puede decir que son amigos o familiares lejanos y que a cambio te están dando un, eh, una cantidad para remunerarte por la atención ¿Ah? es muy difícil legalmente eh, no deberías de tener ningún problema por recibir personas en tu casa es decir tú estás viviendo ahí estás recibiendo visitas como cualquier persona y nadie tiene por qué enterarse que estás recibiendo dinero de esas visitas ¿Qué? y bueno así es como tú simple y sencillamente puedes dejar de vivir con tus papis y mudarte y vivir solo por fin Y esto lo puedes aplicar la cantidad de veces que quieras Puede ser en un departamento, puede ser con una casa, puede ser con una mansión Lo que tú prefieras eh, Muchas personas están haciendo esto alrededor del mundo Y muchas personas no se detienen ahí Sino que además Lo que hacen es um, Rentar más de una propiedad, es decir 5 o 10 propiedades, hablar con los dueños para llegar a un acuerdo en que les permitan subrentar esas propiedades para poder rentarlas a Airbnb Y la ventaja de los dueños es que ellos van a recibir la cantidad exacta cada mes sin hacer absolutamente nada. El trabajo lo tienes que hacer tú, porque tú serás el que administre las 5 o las 10 propiedades, pero evidentemente lo vas a hacer a cambio de la uh, ganancia extra que vas a recibir cada mes. Y créanme que cuando digo ganancia extra, es extra. ¿Vale? Y bueno, eso es todo. Si les gustó el video, denle like, pongan los favoritos, suscríbete aquí arriba, no olviden eh, compartirlo con personas que crean que necesitan salirse de la casa de mami, y de papi y eh, no olviden seguirme en Instagram, me pueden contactar ahí o en TikTok y nos vemos en el próximo video, cuídense mucho, chao, chao, chao